Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar en esta rueda de prensa del Grupo Juntero Irabasi, el Grupo Juntero que representa a nicha Izquierda Unida y Eco en el cual vamos a presentar las enmiendas que presentamos al, al presupuesto de la Diputación Foral de Álava para 2019, que son tanto una enmienda de totalidad como una serie de enmiendas en la creación de un plan de trabajo garantizado y de empleo verde para el territorio. Hace unas semanas conocíamos el proyecto de presupuestos para el territorio histórico de Álava, pero a pesar del incremento de cantidades previstas que se nos anunciaba tras el aumento de la recaudación, este sigue sin atender de forma adecuada las principales necesidades del territorio al no garantizar la financiación de los servicios sociales ni la creación de empleo. Y ello se debe a la falta de valentía para afrontar una reforma fiscal que mejore y garantice a día de hoy y a futuro una financiación pública adecuada. El año pasado vivíamos otra de las medidas estrella que al final pues, resultaba en un bluff. Esas medidas anunciadas por PNV, PP y PSOE que servía, entre otras cuestiones, para bajar el tipo general de gravamen del impuesto de sociedades en la reforma fiscal que anunciaban y que finalmente realizaban. Y este año, por el mismo camino, PP y PNV pretenden vender de forma electoralista una supuesta bajada en el IRPF que sigue sin atajar el gran problema que tienen las familias, como es el disponer de poder adquisitivo, que con meros cam cambios cosméticos en, la, en el impuesto de la renta no se van a conseguir. Por el camino, y a lo largo de esta legislatura, la derecha ha tumbado propuestas de la izquierda a la alavesa que hubiesen servido para mejorar nuestra capacidad recaudatoria, como las reformas del impuesto de sociedades, impuesto de patrimonio o del impuesto de actividades económicas para mejorar, con este último, la financiación de nuestros ayuntamientos. En el presupuesto volvemos a echar en falta la creación de un plan de trabajo garantizado, tal y como venimos reclamando, y además la propia... Cámara, la, en las propias Juntas Generales de Álava, aprobaban hace ya tres años, en octubre de 2015. Así, se está desaprovechando la oportunidad de atajar el problema estructural de paro que sufrimos en Álava un paro que está prácticamente estancado en el entorno de 20.000 personas, pero además con más que serias incógnitas para la evolución del empleo, con el parón en la venta de vehículos, especialmente los de motor diésel, pero en todos aquellos de motor de combustión en general, y también con la situación que se da en el Valle de Ayala, que sigue perdiendo población, olvidemos que bajará a un juntero menos en la próxima, leg en la próxima legislatura, en las elecciones, pero también en empleo. ...con situaciones que nos preocupan mucho como la que se da en tubos reunidos... ...y por tanto en todas las empresas que dependen de, de esta empresa alavesa... ...o el avance de la despoblación en nuestro medio rural a pesar del boato institucional... ...que vivimos en el último pleno de tierras esparsas. La incapacidad y el afán re, eh, privatizador del PNV, PSOE y PP confluyen de forma siniestra en los servicios sociales... Terminamos la legislatura sin que se hayan sabido o querido resolver los problemas que se viven en el Instituto Foral de Bienestar Social, donde continúa el conflicto laboral por la mala planificación y la sobrecarga de trabajo, mientras que la calidad del servicio empeora y aumentan las listas de espera para acceder a los servicios sociales. El proyecto Estrella en Servicios Sociales va a ser eso, un proyecto, una maqueta en la acua para una residencia privada concertada con una cooperativa que se creó ad hoc para que la Diputación Foral siga privatizando nuestros servicios sociales y eludiendo sus obligaciones de gestión pública y directa. En cultura vemos un incremento en la cantidad destinada al plan estratégico de la cultura, Cultur Araba. Sin embargo, este incremento se produce sin una explicación de a qué se va a destinar, lo que nos hace temer que estamos ante, una, ante otra partida cosmética que no se tiene voluntad de ejecutar y ni tan siquiera con garantías de que se vaya a llevar a cabo al estar a cabo, en puertas de una prórroga presupuestaria por la falta de capacidad negociadora del Gobierno de la Diputación Foral. Mañana sabremos si finalmente el Gobierno... Retira los presupuestos o vamos a un pleno de totalidad el próximo miércoles, donde estos presupuestos sean tumbados por esta falta de capacidad negociadora del Gobierno, del PNV y del PSOE. Esta falta de capacidad de negociar también ha llevado a que el Plan de Prevención y Gestión de los Residuos 2017-2030 se haya aprobado sin una mayoría clara, sin contar con las fuerzas políticas de izquierda y retrocediendo incluso en los objetivos que la propia Diputación se había marcado hace un año. Por tanto, ahí quiero destacar el trabajo que se ha hecho desde Esquerra, Nicha, Podemos y Ecuo para elaborar una propuesta de forma conjunta que hubiesen llevado a una mejor gestión de los residuos y a cumplir con los objetivos europeos, siendo Araba un territorio pionero en la gestión de los residuos. La incapacidad del Gobierno foral también está llevando al fracaso del nuevo consorcio del agua fracaso que se produce en medio del cansancio en nuestras entidades locales por los incumplimientos de la Diputación Foral en materia de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas en Álava. Echamos en falta la toma de medidas para la reordenación del tráfico en el eje de la AP1 y la 1. Ayer se vivían atascos en esta carretera, eso sí, paliados. En parte por la apertura de barreras en Armiñón y por las medidas de doble carril de salida en el peaje de Armiñón, de Armiñón en sentido norte, pero que no pueden circunscribirse a parches, sino que tiene que ser una solución permanente y duradera. Por tanto, demandamos que haya un acuerdo entre la Diputación Foral de Álava y el Ministerio de Fomento para garantizar que el entorno de Armiñón y Estabillo no se convierta en un embudo. Asimismo, demandamos también una mejora en la conexión entre la A1 y la P1 Vitoria-Eibar. Un año más, no se contempla nada para implantar en el tramo ferroviario Miranda-Vitoria-Gasteiz-Alsasua un servicio de cercanías ferroviarias que vertebre el territorio. De nuevo, la participación brilla por su ausencia en este presupuesto y ni tan siquiera se recogen nuestras propuestas para que se implanten programas de decisión presupuestaria directa en el Instituto Foral de Juventud, que los y las jóvenes puedan decidir. En parte del presupuesto, cómo se gestionan el, las políticas de juventud en el territorio o que también en los patronatos de los parques naturales, estos propios patronatos donde están diversas entidades sociales también representadas o ecologistas, tengan también un apartado para poder decidir qué políticas se hacen desde estos parques naturales. Por último, he de decir que si no nos gustan estos presupuestos en el fondo, tampoco nos gustan en las formas. Y es que a fecha de hoy, 10 de diciembre, ni siquiera se nos ha llamado por parte del Gobierno foral de cara a recabar nuestro apoyo, ni para escuchar ninguna de nuestras propuestas. Por todos estos motivos que os acabo de citar, presentamos una enmienda de totalidad al presupuesto reclamando que se devuelva a, por parte de la Diputación foral para la elaboración de uno nuevo que contemple soluciones a los problemas que he citado en la enmienda de totalidad. En cuanto a las enmiendas parciales, quisiera destacar… Varias, como en el apartado de la cooperación para el desarrollo, en las que planteamos duplicar la capacidad de respuesta en el Fondo de Alavés de Emergencia, subiendo la partida desde 100.000 hasta 200.000 euros. También en otras convocatorias de proyectos puntuales o en la atención que se da a la coordinadora de ONGs de Euskadi. Planteamos también duplicar la partida en la lucha contra el fraude en cuanto a la formación de las personas que se dedican a ello. Así como en otra política, que es la de educación en la lucha contra el fraude, en la cual en los colegios e institutos del territorio se explica a los chavales del territorio la importancia de que haya una contribución fiscal adecuada para poderse sostener las necesidades públicas. Por tanto, hay una partida de 9.000 euros que nosotros planteamos que suba a los 30.000 euros de incremento, es decir, llevarla hasta los 40.000 euros para mejorar este programa que entendemos que es interesante y necesario. Planteamos, además, que se disminuya el arrendamiento de locales cuando se puede disponer de locales propios. Y también, como principal propuesta, un plan de empleo, un plan de trabajo garantizado y de empleo verde, dotado con 11 millones de euros, que serviría para empezar a atajar ese problema, insisto, ya estructural de paro de en torno a 20.000 personas en el territorio y, con además, con puntos que no nos gustan, que pueden ser… ...puntos donde puede incrementarse el paro, como pueda ser en el sector de, de la automoción... ...como pueda ser en el Valle de Ayala o como se está dando en, en los núcleos rurales del territorio... ...que cada vez sufren más la despoblación por la falta de oportunidades. En el campo de medio ambiente proponemos que se acondicionen los pasos de fauna... Y además, en la partida que hay destinada, queremos que se duplique para que se mejore la permeabilidad para la fauna en esas infraestructuras viarias que atraviesan el territorio y que pueda haber el paso libre de, de la fauna entre unos espacios naturales y otros de, de Alaba. Además, ya decía, del programa de decisión directa en los parques naturales. Asimismo, en lo que es el apartado del Instituto Foral de Bienestar Social, ya terminando esta rueda de prensa, proponemos, por un lado, que se cree una partida para estudiar la viabilidad de la apertura del geriátrico de Arana. Nosotros, al igual que los vecinos y vecinas de, de, este, de este barrio y de los barrios colindantes, demandamos que este centro se reabra. Y, por tanto, estamos en contra de los pasos que se están dando para ir a la subasta, que además muchos nos tememos que quedará desierta, que quiere hacer la Seguridad Social. Queremos que esto sea una residencia para las personas mayores de Álava y, por tanto, demandamos que se haga un estudio sobre la viabilidad de esta reapertura. Y, por último, también planteamos que se mejore la dotación que tienen los convenios con ASPACE, tanto para ocio y respiro familiar, como para su propio funcionamiento. Es una entidad que atiende a personas con diversidad funcional, que tienen problemas de discapacidades psíquicas y que cumplen una función muy importante. Por tanto, desde Irabasi les apoyamos y proponemos pues, unos incrementos en las partidas que tienen.